Y no un secta. Y Jerusalén no es miquilwichiwiliaya Jesús uno ya waiitiopan. Y lados caltan y hitoka Salomón. Y Juan Judiós me que a Walos que Jesús y Juan tatahtanke. Este qué manikmelak a yehinte. Siga teh Cristo. Si no no nocta. Jesús quito. Ni me islike aya a ne creyó Yanquitas en qué y llegó a conocer tan y macanaota no me la a ella a no por me con que ni no borrego me y hasta los caki igual no ni mate igual toca ni chivo y ganó chipo mano kangua nota igual no borregos por nota y nema nota Yes más que poder que noche, iguan allá gas y es que pia y pánima. igual nota César. Igual judíos me sé que cuí y que pata en el Jesús. Igual Jesús quito. Ni que y es amoísta. y poder nota. y que no y es ni aneta y mictíes neki. Judíos me quito. que. winni mitztewiti y que y es yecti, Sino que y gati mal tanto y Dios. Y guante quistoa y gati Dios. Jesús quil, me Y pan amoleyes y es Dios quisto. Amegua en Diosme. Y matiga y es y Dios y con ya nocta. Y guan Dios quitocao es Diosme. Y no me es quicaquique y tastol. Siga Dios neta pepe. Y guanetita y pan enin tazle. Quien anquistos que gani ganimal Y ganiquisto y ganejipil sin Dios. Si gaya nichiwu y es kichiwu que anota, amo si ne creeduca. Eh, si gaya y es kichiwu que anota, males gaya a ne creeduca, ne? Eh, si creeduca y es nichiwua, y que si me la matica no te higa anota, o oh, no, no guan, y guan no no y guanota. Sé sí, que vigas nequias preso, es eh, Jesús cholo, I, Jesús Yag, y guan Jesús ya y pangüeya jordán, y que izayan patonati, y guan un pacawi, can Juan te quita bautizar u Mía gente ya que es que tato y guaya. Mela y Juan allá quichis ni nice sé milagro. Eh, no chiquen quisto jesús on pa nocta. Mía que credo jesús on pa acá